de prensa Tigres del Licey, Junior Novoa con la serie 3 a 2 los Tigres del Licey eh, Bien, que bueno creo que estamos en una creo que estamos en una buena posición pero eso eso no quiere decir o sea que, que todavía o sea falta mucho béisbol todavía nosotros estamos día a día eh, jugando fuerte para ganar cada partido no pensando en que eh, ya por la posición en que estamos pues estamos eh, demasiado cómodos No, día a día hasta ganar el último, el último partido la, El Junior, de, los, de los Tigres de Licey en Twitter habla de que Wins está día a día pero hay reportes de que estaría fuera el resto de la temporada, de, de la serie final ¿cuál es la realidad? la realidad es esa, es día a día pero eh, uno no sabe si podrá estar en los próximos dos o tres días que es eh, lo máximo que vamos a, a durar eh, para finalizar lo que es el playoff final. Sí, sí. Juno, el, el caso de Harley Ramírez, eh, estuvo en el Fan Fest pero fue el fin de semana pasado, incluso en la lista de los jugadores él no estaba. Si podrías explicar sobre eso. Bueno, yo tenía entendido que se fue, primero fue a visitar a la familia y, y luego fue para el fanfest. Eso, eso es lo único que nosotros tenemos eh, sobre él y, y, y fue lo que me dijo también en, Antes de irse En las redes sociales de no. Dice que él no regresa más Que ya su, su tiempo en la pelota invernal terminó ¿El ICE sabe algo de eso? Eh, no, no, no Pero eh, nosotros pues Agradecemos muchísimo Si ese es el caso Y si no pues las puertas están abiertas Porque el solo hecho de haberlo tenido aquí Durante tanto tiempo eh, yo creo que eh, pues nos sentimos bastante bien. Si, si se logra cambiar de, y él logra venir, pues ustedes saben que las puertas están abiertas siempre para él. El caso de Jason Rogers, ¿cuál es la situación real? Porque él había ido a Estados Unidos y a una actividad y ya está de vuelta en República Dominicana. ¿Cuándo se estaría integrando? No, no, no, está aquí ya. Él, él solamente pidió permiso y eso era un permiso que... Que él me había pedido hace un par de semanas que su niño cumplía un año y él quería estar ahí, que era una situación ahí especial. Se aprovechó el día libre, fue eh, y ya está listo para, para podernos ayudar en cualquier de los roles que el mani lo, lo, lo ponga. En caso en el de autorización? se vaya a un decisivo juego el sábado, ¿podría César Valdés eh, estar disponible? No solamente César Valdés, iba va. va a estar todo el mundo disponible para, para lanzar en ese, en ese partido. La situación de Ramón Santiago, este boricua que no hay duda que ha estado muy por debajo en esta serie final. Mario Santiago, perdón, Mario Santiago. ¿Cuál es su estatus realmente? ¿Sigue la rotación? Eh, en la rotación eh, no, porque ya él, o sea, lanzaría para, sería para el, el, el último partido, porque ya tenemos los diferentes lanzadores que van. Eh, pero sí, él está disponible para lanzar. ¿Y el ¿Tiene no? autorización por parte de los jugadores de Baltimore para echar. Eh, sí, sí. Tenemos la autorización. Está, está, está con el equipo y, y, y él puede jugar. ¿Algún movimiento ya en lo que resta de la serie final? <risa> no, Ustedes saben que estamos muy limitados. Hay reglas que ya no te permiten. Solamente los movimientos de los jugadores que pertenecen... Eh, a la organización, pero ya no se puede traer ningún jugador importado ni va a hacer cambios eh, que tengan que ver con jugadores que, que sean importados. ¿Qué es cierto hay en que Domingo Santana estaría reintegrando al equipo? No, esa es la primera vez que lo, lo escucho porque tengo entendido que, que, que si no se hizo la, la pequeña cirugía, pues él no él no regresaba más. Sí, la, ¿Cómo tú podrías definir lo de este muchacho Solano? Eh, perdón, lo de Alcántara Sergio Alcántara Realmente ha sido Bueno, para mí Ha sido un trabajo tan brillante Que ha hecho olvidar a, a, a Eric Aibar ¿Cómo tú lo defines? Bueno, no es que ha hecho olvidar a eric Que Eri siempre <risa> estará, estará siempre presente ¿Verdad? Pero sí, ha tenido una actuación magnífica Yo te diría que si habría que tomar eh, Algún jugador eh, Que uno pudiera decir ¿Cuál es el jugador más valioso Del equipo de los Tigres del Licey? Él estaría dentro de los primeros jugadores que uno pues, pensaría eh, en, en que debe de merecerse ese premio. Ha jugado una pelota que ha sorprendido a todo el mundo, no solamente defensivamente, pero eh, ha dado unos hit claves, se ha envasado en momentos eh, muy eh, eh, especiales para el equipo eh, cuando lo hemos necesitado. No solamente en los playoffs ahora que que ha bateado mejor que lo que, te, que lo que terminó en la serie regular, pero en la serie regular lo hizo prácticamente el año completo, aunque su promedio no fue muy alto, pero sí se mantuvo casi en la mayor parte del año pues bateando alrededor de unos 270 y tomando unas bases por bolas pues sumamente importantes, o sea que su on-base percent eh, fue clave también para que nosotros pues pudiéramos tener una serie regular buena. Entonces, eh, la receptoría, Jonathan Solano, que lo vi tomando práctica de bateo, eh, ¿Jonathan Solano está bien? Jonathan podrá estar bien, pero no puede jugar porque ya. Jonathan ya fue sustituido. Okay. O sea que nosotros eh, estamos ahora mismo eh, con los tres receptores que, que son eh, Rosmel Pérez, eh, Michael de la Cruz y, y Jeremy Mercedes. Junior, hoy, hoy Proconsumidor eh, se pronunció con relación al tema del mercado negro y emplazó a la Lidón a resolver esa situación. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, que todo lo que nosotros podamos hacer para evitar que el mercado negro pues actúe de la forma como lo estaba haciendo, pues deberíamos, deberíamos de aportar todos eh, y, y hacer una investigación de ver el por qué eh, está pasando eso y el por qué el mercado negro tiene esa cantidad de, de pero, pero taquillas. ¿Por qué, ¿Por qué el cambio de Johan Flandes y ¿no? Evan eh, McLean para hoy y para mañana? Bueno, eso fue una decisión de nuestro pitching coach, el cual nosotros compartimos. Eh, creo que McLean está más acostumbrado a lanzar aquí en este parque. Flandes ha lanzado bastante bien en Santiago. ...y son cosas que uno pues mira todo ese tipo de estadísticas ...y entonces pues procede a hacer esos cambios. Bueno, no gracias, gracias. Gracias. Gracias. A ¿A Junior, ¿Quién tiene la pregunta? Eh, Junior, eh, llama la atención que el Licey, ...habiendo recibido cinco blanqueadas durante el round robin... ...se encuentra en una posición cómoda... ...con tres victorias y dos derrotas en la final... ...o sea que ni siquiera se esperaba que pasara a la final y yo creo que en el historial de, de round robin no está registrado que un equipo que haya recibido cinco blanqueadas haya pasado a la final puede sumarle las, las otras ocho y son trece y no solamente eh, clasificamos bien, sino que en el round robin pues también y esperamos pues hacer lo mismo ya para ser campeón no importa la cantidad de blanqueadas que hayamos recibido anteriormente porque ya no vamos a recibir más <risa> gracias Junior